La Policía Nacional informó que activa la búsqueda de un hombre, hasta el momento solo identificado como René, alias Pache, quien hirió de siete puñaladas a un hombre de 37 años luego de sostener una riña en un hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer en el sector Ventura Grullón de San Francisco de Macorís. Apa, que me ha entrado puñalar allí. ¿Qué? René, le dicen Apa. No, yo estaba sentada y... Él dijo que me iba de, de, de, de y entonces se cogió una piedra y entonces me dio como siete puñaladas ¿Qué pasa? En el paire, en la naiga, en los muros ¿Y los médicos qué te dicen? Van a ver con una sonografía otra vez hoy. El herido responde al nombre de José Amparo Hidalgo, alias Tony él mismo se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. NTN, Arismendi la Antigua.